Soy quien le da de vuelta con IO Esto va a ser un gameplay con mezclado con blog, mezclado con información y mezclado con patas fritas eh, Si por qué no me gustan las patas fritas, digo bueno Bien, ¿por qué digo que va a ser eso? Porque aparte de jugar un poquito voy a hablar con vosotros voy a comentar a Algunos de los cambios importantes de la 6.0 ¿Por qué digo esto porque estoy viendo muchos muchos que me lo preguntáis y aparte mucha gente que vende ahora quina en ayo bien antes de nada vamos a ver que... uy, ¿cómo está esto? esto está petado, wow, esto está petado, ¡Wow! tío esto está, esto mío, está el respaldo yo Yuji aunque está esto de Fire Temple oh my god oye pues mira, podemos, podemos estar echando un Fire Temple no? para me pechuga un, un firecamp, eh. Un fight, un fight up, eh. Pueden ver uh, ah, un esto que después han venido. Ah, aumentante. Pues ya está. Vamos a ver, aquí se puede dar. A mi alma se puede dar, mi alma. Oh, tengo el arma de la ala de verdad. Eh, tampoco es como partida con este. A ver, os digo, os eh, voy a comentar un par de cosillas. Sobre los cambios en la en Ion 6.0 No sé si haré un vídeo en sí Porque ya hay muchos vídeos en Youtube Pero puede que haga uno etiquetado por mí un poquito Pero ahora mismo quiero entrar en situación En tema y lo que... Ey, pa, me dejó otra... Lo que sería poneros eso, en situación A ver, creo que os ok, quede claro una cosita Y es muy importante En la 6.0 Van... A dejar bueno van a no van a dejar pero eh, se podría decir bueno si sí, va a dejar de existir la quina vale en gallón 6.0 nos van a borrar toda la quina que tenemos tenga 2, tenga 5 millones tenga 50 sea el marco del, del, del servidor, os borrarán la quina Dependiendo de la cantidad de quina que tengáis Os darán un set u otro Porque también van a borrar la gran mayoría de sets actuales Así que ya sabéis Si veis gente que vende quina, No la compráis. Y tampoco vendáis porque estáis estafando Cabrones, pero bueno Cada cual, cada cual puede ser lo que le saca de la punta de la Pero yo digo que, que nada, nadie, ¿eh? A ver, que hay sin el plume más tipo A ver Mmm, pume, -hmm. magic book. Me puedo tomar. claro, me puedo más. Eh, blush. ¿Por cuándo lo vendes? Yo tengo un MA4, pero lo puedo vender perfectamente por 80. Venga, 4. Eh, sí, venga. Voy a vender por 80 millones de ojos, ¿por qué no? Vale. Si sí, cae, cae, si no, por todo el futuro. Take care, I'm Eva. Otra cosa que van a borrar, los minions Tengo entendido que van a borrar los minions Aunque hay vídeos que dicen que si lo borran Y hay vídeos que dicen que no lo borran Pero los minions los minions van borrados, ¿eh? Eso que no sepáis eh, Otro, cambio, otro cambio que hay aquí va a ser El tema de los mapas Van a borrar muchísimos mapas Van a borrar muchísimos mapas Ya que ocurre un cataclismo eh, de condiciones catastróficas y mundiales que van a mandar toda la mierda, y yo digo, van a borrar la gran mayoría de los mapas. <tose> Evento: S-Rank, Sorcerer con Cerebro, pues sí. cabrón, aceptame, hijo de puta. <tose> Ahí está, no, me Es file siempre o me está comiendo los huevos. Lo he dicho, eh, aparte de bueno, hay otros cambios más, más puntuales por ejemplo, el sistema ARC de Eva le van a quitar, ¿vale? El sistema ARC de Eva le van a quitar. Pero ya os digo, un gutter, vamos a coger el la lisa. Yo jugar, pues a ver esto. Pero una cosa importante es el tema de la quina Porque ya os digo, veo muchos que están vendiendo quina Y veo muchos que intentan comprar clina, quina Y veo una colinas muy grandes ¿Sabéis? Una colina muy grande en eso Luego intentaré buscar una de cambio Y hacer algo chachi con esto Porque hay gente que no está dando cuenta Pero la está estimando de una forma muy importante Ah, Vamos vale, a lo que me dejan. Creo que quiero un temple. Un templa. Just uh... get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 Bueno, vamos para adentro. Ya digo, eh, hay cambios muy importantes entre ellos y el tema de... Sobre todo tal, los cambios que he dicho de esquina, porque hay cositas que vuelven. Creo que la esquina es muy importante en ¿no? la sí. Aguantar para los míos. Pido un taque, <tose> eh, Digo, si yo siempre estoy siendo en el templario hombre para que soy uno, uno manco De chulia, a, ver, a, ver, a ver si hay un español, creo que hay un español, no me morré, ¿Cuánto, cuánto me he pillado. He pillado, eh. Dos okay. que eh, hay. Kill a Samuel Trueben. Qué guapo tiene, qué guapo, que no sabe. I don't, eh. I not a troll. This is a Agame, stupid, maniático. Zunzun Zunzun, ¿qué me han dado? Tienes que me, me animar ¡O oh, hostia, he ¿eh? matado de más cinco Eh, precisión, va de mierda Si tienen stone Pues no me han dado gran cosa La verdad No me han dado gran cosa Pues ya está, todo el culo ah, bueno, chicos se me he comentado que estoy preparando un directo de 12, de 10 o 12 horas, ¿vale? Un directo de 10 o 12 horas, eh, digamos, para recaudar fondos. Si queréis ver más, pues ya sabéis que tenéis mi canal de suscribir donde suelo retransmitir en directo todo día. El directo que haré de 10 o 12 horas, no sé si lo haré en Twitch o en Twitch y YouTube a la vez. Seguramente lo hagan Twitch y YouTube a la vez para, bueno, para ganar más... Easy teleport, Deva. Para atraer más gente, porque la verdad es que me da igual Por donde... lo quiero que haya, haya gente, ¿vale? Es lo, es lo que me interesa Por eso, bueno, eh, atentos, ¿vale? Atentos porque lo denunceré por Twitch Y seguramente hago un vídeo también para anunciarlo por aquí Me ha hecho like Eso, no he enlazado En fin, el me evento es una puta mierda, ya. Esto es según que te toque, te toca gente que sabe, te toca gente que no sabe. Y... Y esto. A ver, te envío un audio. Yo he quedado a las 8 menos cuarto. Ahí está, los chapitos también, eh. Yo grabo, yo ya grabo esto como si estuve en directo, grabo yo y aquí hago ya cosas como si estuve en directo. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo varias quests Tengo varias acuas. Tengo, no, tengo mucha acuas. ¿eh? Pero también es otra cosa. Eh, procuro no jugar apenas a, a Lion porque como va a pasar lo que va a pasar, que va a irse toda mierda, en sentido geológicamente hablando, pues no busco hacer mucho. Porque cuando metan la 6.0 me crearé un personaje nuevo y con ese personaje nuevo pues iré lo que sería mmm, a grabarlo en vez de grabar la guía vamos porque el 6.0 aparte de que va a haber todo va a ser nuevo pues habrá nueva guía y aquí el menda o va a grabar guías vale pero claro eh, me tengo que crear personaje nuevo tanto a Helio como a Modian. y seguramente eh, juegue con Karajina, vale pero eso aún no está confirmado hasta que llegue el día eso, hasta que no llegue el día clave, no lo diré Porque, como ya sabéis, en junio me caso Y empezar a vivir con Garajina Y ya tendré más tiempo para con ella Y seguramente, pues, si bueno, voy a grabar voy a grabar de nuevo lo que sería Todas las quests de, la, de la Modian bueno, volveremos a crear a Ya si yo tenía mi gira Sabu, olvido el mismo me acompaña en las dos, porque, eh, Seguramente sacará la oportunidad y me, y me acompaña con las dos. En fin, ya iremos viendo eso, ¿vale? Esto.. No, digo si tengo alguna. Eh, alguna cual para eso. Hay tengo cuest para coger, matar los Leona, favor, los ilumina ilumi... lo Spirit. ilumina Spirit que también por aquí, seguramente. Ah, aquí también, ¿vale? Se que todo... Esto... Sareen <laughs> �� And ni m no yes <laughs> <there are> <laughs> You're too far away. natural vital vale. pues eso y tengo mucha idea para la 6.0 esperamos que sea digamos que el cambio que le hace falta a Ion esperamos, no sé hasta qué punto el cambio va a ser para bien o para mal pero ya os digo, eh, va a haber mucho cambio entre ellos la Kina desaparece la gran mayoría de los sets desaparece el sistema Arda ArdaEva desaparece, el sistema estaqueroso de Lunasop desaparece muchas cosas desaparecen que lo tengáis en cuenta vale no por eso mismo no eh, no me en pillar equipo en pillar mucha quina. esperaba que la cosa te ya a que la cosa haya, haya fraguado bueno y sepáis todo lo que hay que saber no para poder darle caña <risa> A la mierda, pobrecico Uh, 5 de. ¿eh? hay otro? Oh, ya está. Toma, a la Ah, falta ya, venga por aquí, un asmito y me pete el orto Un asmito y me pete el orto Uy, aquí tengo una quest de estas no sé si estos mapas desaparecían El caso es que van a desaparecer todos los mapas Y va a haber un mapa conjunto con la, con la Facción enemiga, eso sí Pero vamos que No emereis en pillar muchas cosas Porque la 6.0 va a ser un reinicio Va a ser un reinicio obligado Sin reiniciarnos hay una forma amable de así, vamos a pasar de cero pero sin llegar a empezar. ¿Dinbarra? Había un combo muchachi. Había un combo muchachi con el mago parece no me acuerdo. Un combo de ese, una skill que se rotan. Pero no me acuerdo ahora cuál eran. Y la verdad que volaba, así llegaba a ser mucha pupa. Porque le echaba una skill que le aumentaba el daño un eh, mmm, ataque de fuego No me acuerdo creo que era esta Esta, esta, esta era Mira Así, así Y ahora, algo. Eso en PvP Eso en PvP. Te lo come Grow aura, fire to... Eh, eh, eh. Pero toda, ¿eh? Así tengo uno, vaya Vamos, que eso. Que... va vale a mucho cambio. Un cambio muy importante. y Te <coughs> digo que no os enmeréis. En lo que sería... Eh... Dale caña por el personaje porque va a cambiar todo. Ah, y aparte de que me atuvo, para que me esté de skill, la cuenta. Pues yo digo que yo empezaré de nuevo un personaje para verlo todo, para poder aplicarlo todo, para grabar aquí de todo. Y seguro que va, pues no va a venir nadie que lo haga. Y si no va a hago así, me a don pollo man se eh. eh, va ¿Sí? ¡Yeah! <risa> el va, a ir a ir a ir a ver, a de a ir sí, Me ir a ir a ir de Vale. Ahí está ¿Esto por aquí? Agarramos a Don Pollo Man? A mí, mientras no me quiten esta montura me da igual Ahora, los otros personaje, que pues ya tendré que mirarme Por verlo a equipar Lo digo, por verlo a equipar eh, A ser cual, pero... Me va a gustar, es como jugar un Ion nuevo Pues ya digo, como quita la gran mayoría de los mapas Pues seguramente los otros cambien Bueno, no sé hasta qué punto que miran. Pero quiero reunir la Información más fiable y cerrarla en un vídeo Hay otro Hay mucho otro vídeo, como ya os comentado Pero intentaré traeros lo más fiable posible Para que sepáis que lo importante que acontece con, eh, con la 6.0, ¿vale? Para que sepáis los cambios importantes en la 6.0 Que son muchos Son muchísimos Y creo que aquí ya he llegado a la zona Me ha pegado un tirón Y algo me dice De acuerdo. De aquí va a haber chicha de la buena Tengo que matar aquí, por cierto Tengo que matar eh, Blue Leaf, Connie y... Blue Leaf, Connie. Y algo me dice que el compañero que está aquí matando está matando lo mismo No Está matando un Garden Yo de ahí Este tengo que te matar ese. Pues vamos a darle un tute guapo. Vale, encima tengo algo de cual a la vez. Toma ya. Pero bueno, de coger toda la agua posible. I'm um, talking. qué ha pasado esto que hacía. Ah, vale. Reduce el casting de los. Bueno, muy bien, la acabo de gastar. Ole, ole, mi cojones. Ole, mis cojones. Eh, no me acordaba. Eh, vale. Eh, ahí hay otro. Esto yeah, es lo malo He llegado un amigo que está súper desequipado Y me rompe el culo Pues bueno Peña, vamos a tragar la cuesta Vamos a acabar ya, ¿vale? Te damos media orilla Ya me he visto sufrir un poquito no, no, Me he visto sufrir de última Ion has led you here Hemos tenido todo Vale Hemos tenido parleo, hemos tenido eh, instancia, eh, troleo y un poquito de acción. Nice day, isn't it? Y esto me ha dado minion, que será para meterla por el culo y cagar minions. Lo he dicho peña, a ver si puedo yo preparar un vídeo sobre la 6.0, lo más importante, eh, datos fiables, que lo metí, metí para pillar datos fiables fiable, y recordar que eh, cuando vi este vídeo, pues calculado unos días, que bueno. Y en Twitter y en Kira Samu TV, porque será cuando haga el evento del directo de las 10 o 12 horas de directo. También puede que lo haga por YouTube, pero bueno. Sí, para que sea, para que tengáis más sitio para, para poder verlo y más sitio para poder eh, avisaros. Si no podéis ver por Twitch, lo podéis ver por YouTube. Si no podéis ver por YouTube, lo podéis ver por Twitter, ¿vale? Aún así, pondré toda la información en el grupo de Facebook de Kirasamos Game y en el Twitter de Kirasamo, ¿vale? Así que sin más, suscríbete, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Come and get it. <laughs>